Senadora Palencia. Gracias, presidente. Buenos días, Egunom. Dádivas, regalos, viajes, privilegios, despilfarro, son términos que a menudo se relacionan con la clase política un momento, y la falta senadora, de... Regulación. Senadora Palencia, espere un momento. Señorías, guarden silencio, por favor. Hagan el favor de guardar silencio y si quieren hablar, salgan al pasillo. Continúe. Decía que la falta de regulación en esta materia es una de las cuestiones que más contribuyen a alejar a la representación pública de la ciudadanía. Por eso creo que la iniciativa que desde mi grupo parlamentario traemos hoy a la consideración de esta Cámara es una moción con la que todos los parlamentarios encontramos un gran consenso con la ciudadanía. Venimos hoy a proponer que se regulen mejor aquellos obsequios que los parlamentarios o parlamentarias recibimos de personas o de entidades privadas. Y creemos que tenemos que afrontar esta regulación porque, aunque en este sentido hay una referencia a ello en el título 2 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información pública y el buen Gobierno no comprende en su ámbito de aplicación a los representantes públicos elegidos mediante sufragio como seríamos los parlamentarios y parlamentarias. En definitiva, se trata de asimilar nuestra situación a la de otros cargos empleados públicos y asumir unos estándares de actuación que no nos diferencien del resto de servidores públicos. Otra de las cuestiones que consideramos no están ajustadas a la realidad de nuestro país son las estancias y viajes que, sufrajan, que sufragan entidades privadas con ánimo de lucro. El abono de estos viajes, hospedajes y dietas no se diferencia en nada de los obsequios físicos. Por esta razón, creemos también que es imprescindible que este tipo de obsequios estén incluidos en la regulación, evitando así un vacío legal y ético que hasta ahora existe, porque Verán ustedes, es difícil que la ciudadanía a la que se le ha pedido sacrificios económicos año tras año y con una situación de devaluación salarial continua entienda que con el salario y el complemento que asigna la Cámara a parlamentarias y parlamentarios no seamos capaces de sufragar nuestros viajes y estancias no oficiales seamos pues senadores, senadoras, diputados y diputadas quienes asumamos prácticas que acerquen la institución al modo de vida de la ciudadanía que representamos. Nadie en su trabajo entiende y espera que una empresa privada le pague unas vacaciones o unas estancias en el extranjero a cambio de nada. Y eso, que repito, los salarios de nuestro país son mucho más bajos que las asignaciones que esta cámara hace a sus señorías. Pero es que, además, no deberíamos quedarnos a la cola de otras Administraciones autonómicas o locales que han comenzado a regular estas conductas estableciendo límites a la aceptación de regalos. Por poner algunos ejemplos, la Junta de Galicia ha hecho este esfuerzo de regular y establecer un límite a los obsequios que se pueden recibir a través de la resolución de 8 de septiembre de 2014, en la que delimitan aquellas cortesías institucionales y los procedimientos para su devolución en caso de que se estipulara necesario. Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid también lo ha hecho con las normas y registro de regalos y obsequios, incorporando el régimen de devolución o su donación. Estos son dos ejemplos de cómo hacer la institución más transparente y que abarcan mayorías pues con aspectos políticos bien diferentes como la Diputación de Urense, que también estableció una regulación en términos similares y otras, como la Federación de Municipios y Provincias, que hizo un esfuerzo para compartir un código de conducta que incorpore estas cuestiones, pero nuestro objetivo es avanzar hacia compromisos mayores, como ocurre en algunos países como Australia, donde la, la aceptación de regalos o de estancias puede dar lugar a la consideración de conflicto de intereses o Canadá. Donde están claramente delimitadas las circunstancias y cuantías para la aceptación de regalos, incluyendo en este concepto también los gastos de viajes. ¿Por qué proponemos regulación? Bueno, pues porque hemos visto que en, numeros, en numerosas ocasiones, como con acuerdos no vinculantes, como pueden ser códigos de buenas prácticas, pues no se consigue delimitar las actuaciones para las cuales se crearon. Pero es que, además, organismos europeos de los que nuestro país forma parte, como el Consejo de Europa, pues nos está instando a regular los conflictos de intereses en el Parlamento, tomando medidas como el desarrollo y adopción de códigos de buenas conductas éticas sobre posibles conflictos de intereses, la regulación de la, red, de la relación entre parlamentarios y parlamentarias con los lobbies medidas de transparencia que obliguen a los parlamentarios a informar públicamente de los regalos que reciben y los viajes a los que son invitados. Señorías, hoy pedimos el apoyo de esta Cámara para una moción que, lejos de pretender acusación alguna, pretende evitar malos entendidos que dan lugar a noticias que no dejan en buen lugar a los representantes políticos y, de la misma manera, mejorar una relación deteriorada durante estos años entre la ciudadanía y la clase política. Señorías, y con esto termino, las personas con responsabilidades públicas debemos ejercer nuestra función sin ningún viso de duda sobre la motivación a favor del interés general en cada una de nuestras actuaciones. Como depositarios de la representación de la ciudadanía y también de su confianza para tratar los asuntos públicos de nuestro país, debemos ejercer con absoluta transparencia y demostrada vocación de servicio público y, como suele decirse, no basta con serlo, sino que, además, hay que parecerlo. Muchas gracias.